En un tiempo absolutamente récord, pues logré hacer todo lo que tiene que ver con Santa Clara: compra, análisis de lo que existía aquí, eh, a su viabilidad para, para museo y e, eh, a tramitación administrativa. Xe, puedo anunciar que el último, último fleco que, que quedaba, que no interfería en eh, esta entrega, que era inscripción o registro en nombre del Consejo, ya está feita desde hoy eh, Quisimos hacer este acto de firmado convenio en Santa Clara. No facelo ni en la deputación ni en un consejo, sino facelo aquí como un acto simbólico. Yo creo que el titular que os debo dar es que un día trascendental para el Museo de Pontevedra, para la ciudad de Pontevedra, para toda la provincia, para toda Galicia que además pues, formará parte ¿no? de esta longa historia de Santa Clara. ose es un día histórico para Santa Clara. Recordar que esta operación urbanística es más grande desde pues, mediados o principios del siglo pasado, de que va a ser un investimento importantísimo en esta ciudad... Eh, respecto a actividad cultural. Tengo que decir, porque así o creo, que Santa Clara queda las mejores mans posibles.